Bueno, yo creo que aparte de, de coincidir con esas manifestaciones, podríamos decir, buenistas o ¿no? que expresan buenos deseos, igual lo que hay que preguntarse y analizar el por qué, aun cuando hay partidos que gobiernan a veces, el mismo partido que gobierna en la comunidad autónoma y en la ciudad, hay pelea. Y hay, hay rifirrafes. Entonces, yo creo que esto tiene que ver también con un, con un proyecto institucional inconcluso. ¿no? Cuando, cuando en este país la Constitución decide introducir el Estado autonómico, se dice que en España casi ya vamos a hacer un Estado federal, pero no es cierto. El Estado autonómico lo que pretende es precisamente evitar una estructura federal de Estado, porque si así hubiera sido, la evolución lógica sería que el, esta, que el, que el Senado hubiera sido ya reformado. Llevamos 15 o 20 años hablando de la reforma del, del Senado como espacio donde se expresen las, las, las diferentes diversidades regionales o nacionales que hay en el país, y no ha sido así.